Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un bote de cartón. Es un bote de tabaco, pero como tiene unas imágenes tan feas, lo pinto de blanco para que no se vea esas imágenes en el canal. Lo primero que voy a hacer es pintar el bote con pintura a la tiza. Y habéis leído en el título Vamos a decorar un bote con cáscara de pistacho. Pues sí. Vamos a utilizar cáscara de pistacho Lo vais a ver un poco más adelante Ahora vamos a pintar el bote Con esta pintura azul tan bonita Para decorar el bote Vamos a utilizar este stencil de seda Que ya os enseñé en un vídeo Hace unos días también os expliqué cómo funciona. Si no lo habéis visto, os lo dejo en la esquinita de arriba para que lo veáis. Los productos que me han mandado la tienda Alina Craft de Aliexpress, como parte de su equipo de diseño. Vamos a retirar el papel protector del de, eh, stencil. Este esténcil es adhesivo con lo cual se va a pegar en la pieza y no se va a mover Es algo que nos viene muy bien Y también es de seda, es de tela Pero no por eso es menos eficaz que otro esténcil de plástico Ya veréis que funciona perfectamente Lo pegamos en el bote, no me lo va a cubrir por completo pero después, cuando haya pintado la zona donde está el stencil, lo voy a lavar y voy a terminar de cubrir esta parte que no me lo cubre ahora. Voy a pintar con una esponjita y pintura a la tiza de color blanco. He lavado muy bien el stencil, lo he secado y voy a darle con un papel absorbente para quitar el exceso de agua. Después lo vuelvo a colocar en la zona que no me había faltado por pintar y continúo pintando el bote. Ya se ha secado y como veis vuelve a pegar perfectamente. Se lo voy a poner a continuación del dibujo que ya está seco, que había pintado con eh, la pegada anterior. ¿Veis? Se pega perfectamente. Una vez seco voy a ajustarlo bien y voy a continuar pintando el trozo que me faltaba. Ya se ha secado la pintura y ahora voy a ir colocando estas cáscaras de pistacho en la parte de arriba y en la parte de abajo otra línea. Lo voy a pegar con silicona caliente. Voy a ir haciendo una línea de cascaritas de pistacho. Ya tengo mis dos líneas de cascarita de pistacho puestas y ahora la voy a pintar con la misma pintura azul que utilicé al principio. A ver, que también queda bonito si dejamos las cascaritas así tal cual. Le podríamos poner un poco de barniz. Pero mmm, voy a pintarlas y voy a hacer el trabajo un poquito más pulido. Voy a pintar cada una de las cascaritas con este azul. Una vez seca la pintura, voy a aplicar agua adhesiva para después fijar el pigmento dorado. El pigmento en polvo se pega cuando este agua adhesiva alcanza el estado mordiente, que es digamos un estado pegajoso que atrapa el pigmento y se queda pegado. Y eh, pigmentos de, podemos eh, elegir entre varios colores. Yo A mí el que me gusta más es el dorado. Puedes elegir oro rosa, bronce, cobre, perla, plata, pero a mí mi favorito es el dorado. Vamos a pintar todas las cascaritas de pistacho con este agua adhesiva. El agua adhesiva en unos 10 o 15 minutos está seca. Bueno, seca no. Tiene, eh, alcanza el estado mordiente que es cuando ya está pegajosa si la tocáis está pegajosa y aquí tenemos el pigmento dorado es un polvito dorado que vamos a aplicar encima del agua que ya se ha secado el agua adhesiva Ponemos un papel debajo para recoger todo el polvito que vaya cayendo, que eso lo reutilizamos. Como veis se aplica muy fácilmente por encima con un pincel suave y se va quedando pegado donde pusimos el agua adhesiva. De esta forma vamos a cromar todas las cascaritas de pistacho. Como toque final vamos a aplicar una capa de barniz. Así fijaremos el pigmento y protegeremos el trabajo. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Nuestro bote reciclado con cascaritas de pistacho.